Susan tengo estos peluches de Onega y My Melody, pero no sé a quién aventarlos. A Etsuko ha revido a la S de Alphabet Lore. Solo decido a quién aventar a My Melody o Kuromi, pero no sé a quién. Que te lo diga tu mamá y ella podrá decidir js js JSL. Yo sé a quién le aventarás los peluches, elijo a Red Bert, super dinámico pájaro del futuro y no un marsupial ni señor rata. Los peluches de Kuromi y Mayo Melody podrían ser asesinos y llegar a atacar a nosotras, jajajX <risa> <risa> de Cuidado porque los peluches van a matarnos. niñas les llegó un paquete. ¿Cuál paquete nos llegó? Tienes que suscribirte al canal para abrirlo. ¿Pero cuál canal si ya quiero abrirlo? Cúbrete las cejas, no de nuevo.